Thank mm -hmm. you. O visitamos la casa de Alberto, aquí está su propietario que bueno lleva ya un gran recorrido, nosotros lo llevamos siguiendo y año tras año nos cuenta las novedades, porque no para. El viaja, visita la bodega, tiene todo un aprendizaje en aceite, vinagre, bueno, de todo. es Siempre es un placer eh, hablar contigo, Alberto, porque nos cuenta y nos transmite tantas cosas que hay que estar aquí al día y esto es una cultura, ¿qué tal ¿Cómo está, Alberto? Muy bien, Elena, muchas gracias, estupendo. Bueno, yo tocaba ya hacerte una visita, yo te vemos por redes también, que está hecho.. ...con las redes, ha estado hace poco también en una bodega... ...y hay que aprender porque eres uno de los sumiliers también... ...que te llama, porque eres destacado... ...y de los que pocos que eligen, tú siempre estás ahí ¿no? Bueno, yo como cualquier profesional... ...siempre intento estar aprendiendo de los mejores... ...que es la clave y he estado pues... ...pues bueno, he estado ahora en Bodegas Barbadillo... ...que me invitó a una formación nacional que hacen ellos... ...con Armando Guerra y Monse, la enóloga... ...y así sigo intentando todo el tiempo que puedo visitar bodegas, eh, visitar fábricas de quesos... ...sí intento siempre eh, promocionar, dar a conocer y descubrir productos de nuestra tierra, de Andalucía... darle el, el valor que tiene y que los clientes lo conozcan, intento... premios tienes ya Alberto? ¿Eh? Porque siempre hemos, hemos venido cuando te han entregado el plato... ...este que tenías por aquí, que nos enseñaste una vez, no sé, varios premios... ¿eh? Bueno, el mayor premio que tengo es que llevamos ocho años aquí en San Pedro, en la calle Andalucía, y nuestros clientes son muy, son muy fieles y nos visitan gente del mundo entero. Y ese mayor premio, que gracias a Dios estamos trabajando, después de haber pasado etapas muy duras, como la pandemia, y estamos encantados de, de seguir dando lo mejor de nosotros mismos. ...es que tu bodega tiene solera Alberto... ...vamos a hablar de los platos... ...porque siempre nos sorprende con algo nuevo... ...aunque tiene yo creo platos... ...que eso no los puede quitar nunca de la carta... ...porque son los que más demanda. ...vamos a hablar de este tema de la gastronomía... ...pues nada, nosotros seguimos con la misma filosofía... Eh, buscando productos de temporada... ...somos un restaurante de kilómetro cero... ...que eso está ahora de moda... De, pues de trabajar con cosas de aquí de la zona... ...ahora mismo estamos trabajando hongos, setas... Eh, ...ahora tenemos un plato muy rico de angulas de monte... ...son una setas silvestres... ...y las cocinamos con, con carne... ...ahora que también está en la época de, de los cerdos ibéricos... ...con carnes ibéricas... ...salteamos y hacemos platos pues... ...diferentes y ricos". Que es la época, estamos en invierno... ...y era la época de la seta, los espárragos, la carne de casa... ...todo esto es lo que pega ahora, ¿no?, y lo que demanda... ...aunque tendrás época que la gente pide más pescado... ...siendo una bodega, ¿no?, que parece que hay más de carne. Sí, siempre... ...bueno, nuestros clientes saben que nosotros... ...aparte de la pequeña carta que tenemos... ...siempre tenemos siete, ocho sugerencias diferentes... ...muchas veces, hoy no tienen alcachofa, digo... ...disculpe, pero es que nosotros solo trabajamos productos frescos... ...y la temporada de alcachofa ya pasó... ...ah, es que nos encantaba, digo pues hoy tenemos otro tipo de producto que les va a sorprender. Y siempre tenemos, bueno, ya siempre dicen, ¿qué especialidad tienen hoy? Y ya nos conocen y, y ofrecemos siempre cosas de temporada. Creo que sí, porque es verdad, hay que arriesgar, porque muchas veces somos de sota, caballo y rey y no salimos de ahí. Pero cuando un profesional te está diciendo que tiene una cosa de temporada, que está en la carta y que le va a gustar, hay que hacerle caso. ¿no? Llevamos años, pues nos conocen, confían en nosotros y saben que nosotros no les podemos fallar. Eh, nuestra intención siempre es eh, calidad, precio y, y intentar siempre eh, aprender, evolucionar, y sorprender con platos diferentes y sobre todo de aquí de la tierra, de aquí de la zona de Málaga y de Andalucía. Vamos a recordar los platos hechos que no se pueden cambiar nunca de la carta porque son demandados. Y vamos a recordar a todos los telespectadores cuáles son sus platos de aquí de Argentina. Pues mire, nosotros destacamos mucho por un. Un ...plato tradicional malagueño que está perdido... ...que es el ajo blanco malagueño... ...y demanda mucho la gente aquí... ...tenemos el salmorejo cordobés... ...tenemos carnes ibéricas de, de 5 J, de, de jabugo... ...trabajamos siempre con carne de la zona... ...como son los retintos, las vacas retintas... ...y luego pues, tenemos un plato que es un pulpo... ...con un parmentier de puerro... ...cocido con un pimentón, que eso aquí tiene mucho éxito... ...pero de los más básicos, como un simple tomate... ...con melva de almadraba, aquí de barbate, con cebolla morada... ...con un aceite de oliva de primerísima calidad... ...y un vinagre de ultra, ultra viejo, de toro albalá... ...pues, eso aquí tiene un éxito increíble... ...nos lo piden, nos, nos demandan mucho eso... ...porque, incluso unos huevos estrellados, porque... ...dicen que bueno, que el importante el producto que tenemos... ...desde unas papas blancas cortadas a mano de Sanlúcar... ...a unos huevos de gallinas en libertad... ...y eso se nota en el resultado del plato... ...y, y la verdad pues eso, seguimos dando producto. Oye, lo del huevo que has hablado... ...que parece que no le damos importancia... ...pero que sí tiene mucha importancia... ...porque uno, cuando abrimos el huevo notamos la frescura... ...y notamos que el sabor y todo es diferente... ...a un huevo que están en jaula y que la... ...animales no se mueven, como vamos a hacer un animal... ...que no se puede ni, ni abrir las plumas... Bueno, ...claro, vale, claro, mucho, ¿no? varía muchísimo... ...de un simple pollo igual... ...nosotros trabajamos con, ya digo, nada... ...intentamos trabajar nada de que sea... ...alimento que no sea salvaje... ...o que carnes que sean de invernadero... ...trabajamos productos siempre de, de calidad... La ...son ocho años, eh, ya para nueve... Alberto, son muchos años, muchos días de trabajo... ...aquí al pie del cañón... ...¿cómo ha sido todos estos años... ...desde que comenzaste... ...con tu bodega ahí al lado... ...y eh, hasta, bueno, fíjate... ya todos los años que lleva... ...¿cómo dirías que ha sido? ¿Cómo Bueno, ha sido un camino... ...increíble... Eh, ...con obstáculos... ...como tiene cualquier camino... ...nada, este color de rosa... ...pero con la misma energía... ...y pasión y ganas desde el primer minuto... ...la sigo manteniendo... ...incluso más y ha sido un, para mí lo mejor que he hecho en mi vida de, sí claro muy satisfecho y con ganas de que San Pedro de Alcántara eh, mejore porque tiene mucho margen de mejora y podamos incluso crecer muchísimo más uh -huh. todo cómo será Alberto que hasta tiene un perso el personal que tiene bueno tiene un señor que habría que hacer también un homenaje a ti ...y a este señor que está que me han tenido todo todos los años, ¿no? Y que tiene yo creo que 68 años o 69 cumple ya mismo. Fíjate, ¿no? Como esa relación, ¿no? Con, eh, con personas que están aquí trabajando día a día, ¿no? Que siempre es pues, complicado, pero lleva es fenomenal. Sí, aquí somos una familia y sobre todo el personal que tengo son personas como yo, que tienen pasión, que es lo difícil de encontrar hoy día personal, entre comillas, personal ya. Pero personal, que le guste su trabajo, eso cada día hay menos. Y yo soy intento ser un descubridor de ese tipo de personas, que tengan actitud positiva, actitud de trabajar, energía y pasión por, por, por la gastronomía, nada más. Es que, la verdad que me sorprende porque que tenga ya, hace años que se podía haber jubilado y no quiere jubilarse, este señor quiere trabajar aquí a tu lado codo con codo. Qué bonito es eso, Alberto puede ser es sí sí sí alguna anécdota que hayas tenido con clientes porque vienen extranjeros también tienen nacionalidades y los de aquí que es lo importante también y cuéntanos alguna anécdota así que te, te puedas contar ...anécdota... bueno que también tenemos que hablar... de ...que tenías también la música... ...que ya mismo empezarás también... ...con tu musiquita y Sí. ...anécdota te... muchísima Elena... ...no sé cuál podría decirte pero... quizás sorprendido por algún plato... ...que tú le hayas recomendado y al verlo haya dicho... ...guau, wow, qué plato ¿no? Bueno, ahora he venido del País Vasco... ...que he estado visitando muchas bodegas... ...también de La, de la Rioja, a La Besa... ...y he estado disfrutando de la gastronomía y... ...y hemos venido para acá... ...y hemos empezado, a venido gente de, de, del norte... ...y por ejemplo, le han sorprendido gente que... ...elevaremos un plato muy original... ...como son las angulas de monte... ...con un puré de patata, con un trufado... ...con pluma ibérica de 5J... ...y una reducción de Pedro Jiménez... ...y eso pues ha tenido un éxito... ...y está teniendo un éxito increíble... ...estamos gastando muchísimos kilos de seta... ...mientras que dure la temporada... ...y está teniendo un éxito increíble. Bueno, es muy importante cuando hablamos de gastronomía... ...de un buen maridaje... ...¿qué te parece Alberto, si le mostramos... ...a nuestros telespectadores, esta bodega... ...y jugamos un poquito con los maridajes... ...¿qué te parece, cómo se eligen los vinos... ...danos un poquito de lesión aquí rápida... ...de todo lo que tú has aprendido... ...¿te parece bien Alberto? Estupendo, nosotros eh, tenemos un local pequeño... ...pero ahora verán dentro que... ...tenemos más de 350 referencias en vino. ...y hemos ampliado muchísimo la bodega... ...y, y vamos a ir, seguir creciendo hasta, no sé hasta cuándo... ...pero, pero aquí os esperamos". Bueno, pues vamos a invitar a los temperadores... ...de ver la bodega de Alberto... ...bueno, vamos a pasar dentro... Y guitarra, yo voy cantando. ...bueno está hecho un veneciador de maravilla... ...cuéntame cómo aprendiste y cómo fue esa etapa de tu vida... Uf, ...buena pregunta, pues aprendí solo, la verdad... Eh, ...lo he visto de pequeño, en bodas, celebraciones... ...y un día pues decidí comprarme una venecia... ...y comenzar a veneciar... ...y hasta ahora, llevo ya pues unos 8 9 años venenciando. ...y con esto lo que intento es pues dar a conocer... ...el arte andaluz de la Venecia ...que no se pierda... ...y intento siempre que voy a... ...a eventos y a bodegas de Jerez... A, ...incluso hace poco estuvimos con el... ...César Saldeño, el, el presidente del Consejo Regulador... ...de potenciar y dar a conocer más la Venecia ...en todos los restaurantes posibles... ...porque hasta ahora pues... ...posiblemente seamos el único restaurante... ...que sirva la manzanilla o el fino de Jerez con la venencia todos los días y queremos ser un, pues, un posible eh, potenciador de aquello, de que se siga haciendo, que no se pierda, porque hay falta todavía más darle valor a eso, de educar al cliente, de que no confunda, por ejemplo, otros artes como la sidra, descansear, con el arte de la venencia, que son dos tipos de artes muy distintos. Bueno y además que le sirves a los clientes, uno por uno, no es que lleva la bandeja con todos los catavinos, no, que lo hace eh, individualmente y no puede faltar este producto en tu casa, eh, la gente viene por ello. No, la verdad que hay sí, muchísima gente de muchos sitios, ya vienen probando a ver qué manzanilla he puesto hoy en la Venencia. ...y nos lo demandan todos los días... ...todos los días venencia. ¿no? fíjate tú... ...qué buen comienzo, ¿no?... ...de un almuerzo, de una cena... ...comenzar con un catavino, ¿eh?... ...de un vino manzanilla o bueno de la tierra, ¿no?... ...es que no hay nada mejor que un buen aperitivo... ...de un buen generoso, como una manzanilla un fino... ...con un plato de jamón, unas gambas de huelva... ...es que... Qué maravilla, se hace eh, agua. ...es que eso es lo mejor que tenemos en esta tierra, en Andalucía... ...y que te corten un plato cortado a mano... ...cuchillo, y te venencien... ...yo creo que eso identifica a Andalucía. Sí, que es verdad. Bueno, pues vamos a seguir hablando del maridaje... ...porque ya vemos que has ampliado... Eh, ...donde se pueden ver tus vinos... ...que eso está muy bien, claro, al público... ...que se vean los vinos que tiene... ...porque son los mejores, eh, bien elegidos... ...para cualquier tipo de maridaje... ...no, cuéntanos un poquito cómo que les recomiendas... ...según carne, pescado... ...o a ver cómo recomiendas los vinos. Pues, sí, claro, nosotros pues... ...cuando nos visitan los clientes... Eh, ...intentamos asesorarles... ...depende de lo que quieran cenar o almorzar... ...con vinos... ...siempre intento potenciar... ...y la gente me conoce mucho por ello... ...con vinos generosos... ...tenemos neveras completas llenas de vinos... ...de... de, de ...olorosos, amontillados... Eh, palos cortados... Eh, ...finos, manzanillas... ...y luego también tenemos vinos tranquilos... ...de Málaga... ...de, de todas las todas zonas... ...no solo tenemos vinos generosos... ...tenemos vinos de todas las partes de España... ...y de todo tipo de uvas... ...pero... Sí, es verdad que... ...mi pasión son los vinos generosos. ¿Cómo ha cambiado la vida en ¿eh? Alberto... ...que tú antes que se pedía, que no, Rioja... ...o Ribera, pero sobre todo el Rioja... ...y todo el mundo era un Rioja... ...y ahora la gente no viene pidiendo un Rioja... ...sino que viene, que le recomiende... ...esos vinos que tú ya has probado, que has catado antes... ...y que además, sabes cómo marida... ...con una carne o con... ...un así Sí, sí, nosotros tenemos aquí Rioja increíbles... ...y de variedades blancas incluso... ...pero intentamos siempre vender productos de aquí de la zona... ...los que me conocen saben que yo siempre estoy vi visitando bodegas de todas partes de España... ...pronto vamos a ir a, a bodegas volcánicas de, de Gran Canaria... ...a visitar bodegas y siempre estoy dando a conocer productos diferentes... ...porque vinos hay miles, solamente en La Rioja hay más de 500 bodegas... ...así que el mundo del vino es tan amplio y tan... Pff, Tan, ...tan cultural... ...que es... ...no, no terminamos nunca de aprender... Es la cultura del vino... ...y por ejemplo qué has aprendido últimamente de esos vinos... ...porque has estado de sumelier invitado... ...y que lo hemos hablado al principio... Eh, qué has aprendido, que nos podías aportar... Que ...esa sabiduría tuya que has querido tantos años... ...bueno como comenté antes he estado en Bodegas Barbadillo... ...dos días, con una formación muy intensiva... ...y eh, la verdad que he aprendido muchísimo... ...de, de la enóloga... ...y de Armando Guerra, que es el director nacional de la bodega... ...de la grande, grande reliquia... ...pues he aprendido bastante, la verdad, he, he conocido más a fondo la bodega... ...que la conocía, pero no tan a fondo... ...y he probado mm, reliquias, las reliquias, que son vinos más de 100 años... ...con 100 puntos Parker, que lo, lo podéis probar aquí también... ...y, y me ha aclarado dudas, y pff, ha sido dos días... Para mí, Pienso, ¿no? y para, para mí que me gusta mi trabajo, mejor que ir, no sé, a un crucero con gastos pagados. A mí lo que me hace disfrutar es visitar bodegas y visitar todo relacionado con, con gastronomía, es lo que me gusta. Fíjate que ha hablado de una mujer enóloga, cada vez se incorporan más mujeres a este mundo, que antes parecía que era un mundo de hombres, ¿no? Y qué bonito, ¿no ves a mujeres ¿no? que están ahí, tienen el paladar desarrollado y nos pueden ofrecer cosas muy interesantes, ¿no? ¿Cómo ves el cambio que ha dado también lo ¿no? que la mujer se incorpora a este mercado? Bueno, eh, mujeres llevan muchos años, yo conozco amigas sumilleres de todas partes de España y llevan años, yo cuando estudié sumilleres en Bellamar, eh, en la mitad de la clase eran mujeres. Las mujeres, igual que los hombres, tienen, pueden desarrollar los mismos... Eh, ...organolísticamente, pueden catar igual que un hombre. Y, y, y ya digo que hay grandes profesionales mujeres como hombres. Mujeres amantes del vino, ¿eh, Alberto? Mujeres sí, sí, sí. sí. Que no, borra, no quiere decir borracha, sino amantes no, del vino. Hay que ser un poco... ...para ser sumiller hay que ser un poco borracho. Pero con control. Porque hay que probar. Pero realmente... Yo, por ejemplo, no soy, no soy un bebedor diario. Yo no bebo a diario. Cato sí, pero beber no. Porque hay que cuidarse. Porque si no... Alberto, ¿cuál sería? Ahora que viene ya, se aproxima a San Valentín, el día de San Valentín y tal. ¿Qué menú recomendarías? O sea, nueva recomendación, eh, maridado y todo. ¿Qué sería una mesa perfecta para una pareja que quiera venir a celebrar aquí un San Valentín? Hombre, nosotros no tenemos preparado todavía el menú de San Valentín. Pero bueno... Eh... ¿Qué recomendación, qué recomendarías? ...pues no sé, por ejemplo nosotros aquí... ...podría recomendar empezar por un plato de jamón... ...ibérico, con un buen fino en rama... ...un fino viejo, con después... ...pues podríamos poner algunos entremeses... ...un poco de pulpo, unas croquetitas... Un, no sé, ...unos mejillones... ...y luego por un pescado, un, un buen rodaballo salvaje... ...fileteado, con un poco de vernesa... Algo así, con un vino blanco. Uh -huh. Podría, no lo tenemos todavía preparado, pero podríamos hacer algo... La que La gente pida lo que quiera, pero siempre nos gustan tus recomendaciones, Alberto, y todo hecho con amor y con cariño que tú le pones. Ya, L eso ya es la guinda del pastel. Lo que sí que nos va a faltar es un gran aceite de oliva y una, un buen vinagre en la mesa... No, de los aceites, que se nos va a pasar a hablar de los aceites, que a mí <risas> me encanta también este mundo, de los aceites, y es un producto también nuestro aquí, muy, muy... Español, este aceite. Sí, yo trabajo con varias almazaras de aceite y ponemos siempre de lo mejor, de lo mejor que Pero pueda hay haber. Hay mucha variedad, que yo ya, increíble, todas las variedades de, sí. ¿no? de, de aceitunas. Que... Ah, sí, hay, hay mucha variedad de aceitunas, eh, ...albequina, picuá, cornicabra, hay muchas variedades. Y también vinagres igual, porque el vinagre es uno de los grandes olvidados de aquí, de Andalucía, y es una pena porque... ...tenemos clientes de muchísimos países que se alucinan... ...cuando conocen, en una, aquí, que hayan vinagres ultra viejos... ...vinagres de Pedro Jiménez, de Palomino, vinagres de Jerez... ...de una calidad que no tiene nada que envidiar... ...a los Módenas de Italia, no tenemos nada que envidiar... ...y hace falta dar a conocer, y aquí lo intentamos potenciar... ...aquí tenemos vinagres de Jerez, como de Montilla moriles ...de lo mejor del mundo... ...de lo mejor, uno de ellos incluso... ...ha sido el mejor entre mil vinagres del mundo... ...y lo damos a conocer a, a cualquiera que nos visite. Pues fíjate tú, no sé si tenías algún plato... ...preparado con esos vinagres... ...pero deben de bien exquisito, ¿no?... De ...un vinagre de estos buenos, ¿no?... ...sí, eh, desde un tomate como comenté al principio... ...un tomate o de huevo de toro cuando es temporada... ...por ejemplo, con esa melva espectacular... ...que tenemos aquí en el Estrecho... ...le echamos un chorrito de un vinagre de 50 o 100 años... ...eso es un perfume, eso es un... ...pero esto ¿dónde está? ¿Dónde, ...los clientes, ¿dónde aparece esto? ...digo, está aquí, lo tenemos aquí, eh, en Andalucía... ...y estamos a una hora y media de Jerez... ...que tenemos los más grandes, y aquí en Málaga igual... ...simplemente falta dar a conocer, apostar por el producto de calidad... Bueno, vamos a hablar de una cosa especial que tiene aquí nuestro querido Alberto. Alberto, cuéntanoslo aquí, porque esto es digno de mencionar. Además de aguas de aquí, ¿no? Sí, bueno, esto es un proyecto, pequeño proyecto de aquí de un amigo que ha sumergido en las aguas de Estepona un tinto de la Ribera del Duero. Se llama Escaramujo. A ver, vamos a ver cómo es, porque tiene todo lo que el mar después de mucho, no sé cuánto tiempo estará, pero debe estar mucho cuando. Ocho meses, quina, ¿no? bajo. ¿Y ya, en ocho meses ya ha cogido todo lo...? Todo sí, lo bueno, esto es un, un tinto sumergido a unos 20 metros de profundidad y lo han envejecido ocho meses. Es un vino de 36 eh, meses de barrica y ocho meses sumergido bajo, bajo el mar a una temperatura más o menos homogénea porque lo meten eh, tempor temporadas que no son de mucho calor como son de verano. Y es, como ven la botella... Todo esto que ves aquí son escaramujos, son naturales. Y bueno, es un proyecto, como hablé antes, de, de kilómetro cero, de aquí, metido aquí en, en las playas de Estepona, con 36 meses. Y hay que probarlo. Qué maravilla. Bueno, y por ejemplo, ¿qué, qué puede valer esta botella aquí en el restaurante? Bueno, es, eh, elevado, es algo, por, por hombre. Normal, ¿Es normal? ¿Es asequible? Es asequible, pero es un capricho. Es algo muy especial que habrá que probar... Eh, ...yo he probado vinos de este tipo... ...y la verdad que evolucionan distinto bajo el mar... Eh, ...son vinos que suelen quedar muy redondos en boca... ...los teninos suelen ser muy agradables... Y, ...y algo pues diferente. Debe ser semejante a una bodega ¿no?... ...porque está sumergido... ...tiene la frescura ¿no?... ...y también tiene la oscuridad ¿no?... ...debe ser algo así como una bodega natural. Sí, bueno... Eh, esta... Este pro proyecto, por ejemplo, tiene, eh, tiene el control de sanidad, es la primera bodega que tiene eh, el control de sanidad. Al estar lacrado no tiene esa evolución, pero sí evoluciona por las… Eh, en el mar hay corrientes y esas corrientes pues balancean un poco las botellas y eso hace que bueno, el vino tenga matices y notas diferentes. Bueno, y el escaramujo se va pegando según el proceso, ¿no? Que en, esto es natural, no es que esté pegado ahí concha ni nada, ¿no? Esto que se llama escaramujo se va pegando según el proceso que va... Eh, esto todo que se, que se ve aquí mar. es natural, incluso la, eh, te recomiendan abrirlo con un guante, porque esto corta, ¿no? Esto es todo natural de, la, de la, del tiempo que ha estado esos ocho meses bajo, bajo, bajo el mar. Qué curioso, había visto tinajas ya así con el escaramujo... ...pero no una botella de vino, así ya presentado, espectacular... ...yo creo que esto va a tener mucho éxito también, ¿no? Sí, con esto lo que intentamos pues, pues dar, a conocer, dar a conocer un, un vino... Eh, ...elaborado bajo el mar y de aquí de, de la zona. Sí, y mía, bueno, tienes todo lo mejor, ahí lo tenemos... <risa> ...con el escaramujo que se puede ver natural, ¿eh? ¡Qué maravilla! Alberto, ¿por qué no nos habla también de los proyectos que tiene Futuro... ...que pueden participar también tus clientes y amigos? Pues Elena, pues nos vamos a ir de vacaciones, muy pronto... ...pero a la vuelta, en marzo, vamos a organizar una cata... ...de Montilla Moriles, de Bodegas Toro Albalá... ...va a ser una cata increíble, nos prometen que vamos a catar... ...vinos súper viejos, viejísimos... ...añadas muy difíciles de probar, de, de amontillados, olorosos... ...y Pedro Jiménez de Postre... ...pues como reliquia que tenemos aquí... ...con 50, 80, 100 años de vejez... ...y... ...va a ser una experiencia... ...muy, muy buena. quién dirigida esa Cata... Eh, ...¿profesional es esto o puede venir todo el que quiera asistir a la Cata? Puede venir todo el mundo que quiera... ...todo el mundo que quiera y que tenga inquietud... ...en conocer este tipo de vinos... ...que son... ...vinos... Eh, ...súper especiales... Eh, ...elaborados aquí... ...y... ...y cualquiera que conozca pues sabe que eso son joyas... ...son joyas que tenemos en Andalucía. ¿Dónde hay que reservar? Porque me imagino que estas cosas son también... fueron limitado, ¿no? Sí, bueno, van a ser plazas muy limitadas... ...pues nosotros estamos en Instagram... ...en la bodega del Cantinero... ...en Facebook... ...y también pues tenemos una página web... la ...www.abodegadelcantinero.com... ...tenemos un correo electrónico... ...y nos pueden seguir en todas las redes sociales... ...que ahí comentaremos y publicaremos... ...todos los eventos que vamos a ir haciendo en este año. Bueno, ¿verdad? hemos comenzado el 2023... ...hablando de gastronomía... ...yo creo que va a ser un buen año, ¿no Alberto? ...este año 2023. Yo espero que sea como el 2022... ...ni más ni menos... ...salud es lo importante... ...para poder seguir trabajando... Y, ...y atender a nuestros clientes como se merecen... ...y que sea el, ...no queremos ni mejor ni peor que vaya igual, si va igual yo creo que todos más o menos vamos a, aquí en Marbella, vamos a, a trabajar bastante bien. Alberto, que estamos encantados, tú sabes, de venir aquí. No nos tenemos que dejar tanto tiempo. Ya cara a la primavera haremos los reportequito con esos platos primaverales ya de la temporada. Y ahora nos pues, quedamos con esa aceite y esos productos que son ahora de kilómetro cero, como nos ha dicho. Que como va a ser lo mismo de kilómetro cero a que tenga muchos kilómetros andados ya esos productos. Nada que ver. Alberto, <risa> muchas gracias por la atención. A ti Elena, un placer, gracias por venir. Y felicidades por toda tu trayectoria profesional, que eres genial. Gracias. Muchas gracias. Tenemos con un placer tener a la delegada nacional de la Bodega Actor Albalá, Almudena, y a Emilio, que es un, el distribuidor y gran sumiller y amigo de la casa. Bueno, que próximamente tenemos que anunciar que vamos a ir a visitar la bodega, invitado por ello, que siempre hace un placer. Vamos a ubicarnos dónde está la bodega. Bueno, pues, ¿qué tal? Un placer igualmente. Nosotros nos situamos en Aguilar de la Frontera, avenida de Antonio Sánchez. Además, lo veréis fácilmente porque las rotondas están sus míticas. Pa' Entonces, bueno, pues esperamos allí. Será un placer atenderos. Bueno, ¿qué tienen estos caldos que no tienen otros? Realmente eh, me, eh, eh, hay que destacar que, que representa mucho el terruño ¿no? de, de, de Montilla y Moriles. Eh, los suelos de Albariza que tenemos allí, que son característicos, son blancos, son suelos blancos, que realmente a la vista resaltan y, y yo creo que es un atractivo eh, que resaltan también en los vinos y, y, como no, la variedad Pedro Jiménez que encuentra su cuna en Córdoba. ¿Cuál sería el estrella? Aunque yo quiero también que me mencione el eléctrico, que hay un vino que se llama eléctrico. Por supuesto, y te voy a explicar el porqué, porque antiguamente nuestra bodega fue de las primeras centrales eléctricas que había. Entonces, pues bueno, donde ya no había nada, pues José María Toro Albalar, fundador de la bodega, vio la gran oportunidad de asentar la bodega. Y de ahí viene el fino eléctrico, por la central eléctrica. Además, te voy a contar una anécdota que te va a encantar. Los clientes iban a las tabernas a pedir el fino eléctrico como un chispazo o un calambrazo. Gracias. <laughs> ...bueno, bueno, yo creo que nos da vale también a nosotros con esta cata... ...y vamos ahí a visitarla muy pronto... ...pero que hay más novedades que os tenéis... ...no podéis perder este reportaje cuando lo veáis... ...porque hay muchas sorpresas que vamos a ver en la bodega. Y tanto vais a poder catar en la bodega... ...y, y ver por supuesto eh, vinos tradicionales andaluces... ...y ahora las novedades que ha lanzado al mercado el año pasado a, medi, a mediados... Eh, ...de los vinos tranquilos... ...que son vinos eh, eh, con un corte internacional... ...como este que tenemos aquí, que es el Assemblage, ...que es una representación de... ...de dos pueblos diferentes de, de, de la región, con una sola uva... ...entonces pues la idea es acercar un poco eh, la novedad a, a, lo, a los públicos... ...y a la demanda nacional e internacional que, que tenemos... ...de este tipo de vinos, que no son fortificados... ...son vinos vinos tranquilos, eh, con mucha frescura, sapidez... ...y como no, con el toque de toro al bueno, quién sabe lo que nos podemos encontrar en la bodega. Yo creo que me han dicho algo por ahí, he escuchado que nos podemos encontrar hasta una momia. No lo sé, ya eso lo iremos contando, ¿no? Bueno, lo todo eso ahí. es algo que solo sí, puedo, te puedo, te puedo te develar, develar cuando vengáis, no lo puedo dar detalle antes. <risa> Tú te apuntas a venir también, ¿no? Yo, por supuesto. Todo, claro que claro sí. Vamos todos juntos. Claro. Bueno, próximamente en este reportaje en Boom Marbella Televisión. Muchas gracias. Gracias. Ese es el fino, pues. Vamos a probar un fino so de tragar de 10 años. ¿Sí? recalcar que las elaboraciones de poléis son en rama, que está muy de moda ahora este técnico. Claro. Y quiere decir que no van clarificados ni filtrados. Los vinos se tienen esta limpidez solamente por el proceso de la gravedad. Decantados los pozos, eliminar los pozos. El no, otro no. no, el y bueno, también destacar que en Córdoba, en la zona de Montilla Moriles, no se encabezan los vinos. O sea, no necesitamos añadirle alcohol vínico para que llegue a grado por el clima que tenemos, la uva y el suelo llegan sí. de manera natural y sí. recuerda mucho a almendra, almendra, bollería, levadura, a cuando se amasa el pan, a se Buenas tardes, estamos aquí en la bodega del cantinero, presentaros este plato de temporada, son unas angulas de monte, con pluma ibérica de jabú de 5 jotas, reducción de pedro jiménez, puré de patata con un huevo trufado y un crujiente de panoriela, algo único de temporada. Ahí en el patio de los sueños, Dios, para escuchar tierra, luna, sol y aire, tiene el